Hola amigos, y amigas. El Buda tuvo una vida muy larga. Falleció a los 80 años. Que sí, es impresionante en esa época. Y la mayor parte de su vida fue dedicada a enseñar. Se iluminó a los 35 años. Y dedicó <coughs> los siguientes 45 básicamente a deambular enseñando el Dharma con quien sea que se encontró. Así que dedicó 45 años menos 7 semanas. ¿Por qué? Porque cuando se iluminó cuando tuvo esta noche tan transformadora, una noche que eh, se había estado preparando mucho tiempo, esforzando, entrenando, introspeccionando, formándose, y finalmente sabemos cuando la, todo, todo él era realmente al, al cúspide de llegar, al punto de llegar, tiró su cuenco de mendigo en el río diciendo, ya no más, hasta aquí llego. Y se, se sintió debajo de un árbol diciendo que no me voy a levantar hasta que estoy plenamente despierto e iluminado. ¿Mm? Y efectivamente, sin un cuenco para recibir una siguiente comida, se sintió con esta determinación. Y durante la noche, meditando, meditando, meditando, penetró la realidad. Y esto reconfiguró su conciencia, abrió por completo su mente, su corazón, sus ojos, y se convirtió en un Buda. Pero... Habiéndose despertado por completo, no fue muy pronto que empezó a enseñar. Pasaron siete semanas. Siete semanas durante las cuales el Buda no estaba seguro, aparentemente. No estaba decidido si enseñar el Dharma o no. Y esto es muy claro en las biografías y quedó reflexionando y durante las siete semanas pasó un tiempo nada más contemplando lo que había visto pasó una semana nada más mirando posiblemente amarillado o contemplando el árbol el lugar no mirando las condiciones no de su iluminación quedó contemplando pero sin la intención de enseñar. Y contemplaba, esto es muy difícil de penetrar. Posiblemente, poca gente realmente comprenderá, y aun si comprenden, no estarán dispuestos a hacer el trabajo necesario para realmente lograrlo. Y quedó ahí, y tuvimos un tiempo indefinido en que, posiblemente, jamás el budismo hubiera existido. Y en las historias vienen dos grandes seres y le dicen, esto necesitas enseñar, y le piden de compartir lo que había descubierto. Y es fundamental, parcialmente anclado en este momento, es fundamental en el budismo, que uno tiene que estar pedido de dar enseñanzas. Alguien tiene que, que querer escucharte, no es una, no una religión de proselitismo. ¿No? La gente tiene que estar receptivos. Y el Buda dudaba si realmente íbamos a ser tan receptivos. Receptivos, dispuestos o incluso capaces de comprender lo que él había visto. Y vemos del gran despliegue, el gran rango de enseñanzas que nos ha dejado, que efectivamente concluyó su tiempo de consideración diciendo sí, sí, habiendo quizás descubierto modos de presentarlo que iba a ser más paulatino, acordándonos que cuando penetró la realidad, vio una realidad más allá de conceptos, más allá de idioma, una realidad no dualista. ¿Cómo lo explicas con palabras? ¿A quién? ¿No? Pero finalmente, y vemos de todas la, toda la filosofía budista, todas las presentaciones, que encontró muchas formas por analogías, por cuentos, por ejemplo, indirectamente, directamente encontró muchas formas finalmente de presentarlo en diferentes contextos y dejó muy, muchas enseñanzas a lo largo de su vida. Y al fin de su vida, al fin de estos 45 años de estar compartiendo e intentando llevar otros a ver lo que él había visto, rodeado por discípulos, sus últimas palabras antes de fallecer, a los ochenta años, y acordando que esto era un ser que hizo todo con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Y al último, en los últimos momentos de esa vida, les dijo a los eh, monjes rodeándolo, que... Monjes, esta, estos son mis últimos consejos para ustedes. Todo lo que está compuesto es transitorio. No perdura. Esfuércense con diligencia. Y con esto cerró este ciclo de ochenta años... Principalmente compartiendo lo que había descubierto. Y este último mensaje. ¿no? Un tipo de pasar el bastón. ¿no? Y en ese mismo día previamente les había estado enseñando. No sus últimas, últimas palabras, pero en, entre las últimas enseñanzas estaba, había comentado... Yo nada más les he podido mostrar el camino. Ahora cada uno de ustedes sean una lámpara para sí mismo. Y esta idea de la centralidad de nosotros mismos, invertir el trabajo, hacer los esfuerzos, emprender por nosotros la tarea era fundamental en este mensaje básico que dio en, en, a sus discípulos y también tenemos dentro de las seis paramitas tenemos esta paramita que es muy difícil de traducir y acordemos que las paramitas señalan una cualidad de un ser noble, señalan algo que necesitamos ir cultivando a lo largo del camino para realmente poder avanzar. ¿Mm? Y en este caso, con, con la paramita que estaremos explorando en esta sesión, muy difícilmente lo captamos la totalidad de lo que implica, y esto está reflejado en la multiplicidad de traducciones que tenemos. Yo prefiero una traducción de esfuerzo gozoso. También se traduce perseverancia. Otra traducción muy común es diligencia. La palabra en sánscrito, ahora sí vamos a tener una muy breve, muy, muy breve clase de sánscrito, es virya. Virya quiere decir energía, enérgico. También está vinculado con esfuerzo, de esfuerzo, un esfuerzo energético. Y también está, tiene un eco del, de heroísmo, esfuerzos heroicos. Realmente esfuerzo con tremenda energía. Y dentro, y también quiere decir poder o fuerza. Con, con la idea que energía es, una, es un, una forma de poder. Si no tenemos energía, difícilmente podemos acceder a otros poderes que tenemos. ¿No? Y... También tenemos dentro de el contexto de la la última las últimas palabras del Buda. ¿En qué contexto les dice "Esfuércense con diligencia"? Justo en su momento de mostrar que nada perdura. No tomen las cosas por dadas. Todo todo se acaba. Las condiciones que tenemos en este momento son transitorias. Se juntaron ahora. Luego no las tendremos. Y en este espíritu, este, esta cualidad de esfuerzo gozoso también viene de o, o, o, o trae una sensación de urgencia. De que esto, esto, es, esto hay que hacer ya, ahora. No estrés, no pánico, sino una sensación de que esta oportunidad es preciosa. No la quiero desperdiciar. Y se describe la función de esta cualidad de esfuerzo gozoso. Su función es de impulsar o conducirnos. Es esta cualidad que de un lado... Es tan obvio que lo necesitamos que fácilmente pasa por despercibido. Y del otro lado, si no, si no la tenemos, ya sabemos cuánto nos quedamos estancados. Y cuando... Si jugamos un poquito con la idea de esta cualidad como energía. Si es energía... Pero es un tipo de energía sostenida. Y llegando de la paramita previa que era paciencia, vamos reconociendo que paciencia también es una fortaleza y es una fortaleza que transforma la energía de la ira o del enojo. Y nosotros muchas veces solemos sacar energía justamente del enojo. ¿no? ¿Cuánto de nuestros esfuerzos de llevar a cabo cambios y transformar situaciones viene exactamente con este tipo de energía como un impulso que viene con mucha fuerza, pero este muy corto plazo? ¿No? Enojo... No, no, si, si quedamos sosteniendo la energía de enojo mucho tiempo, nos deprimimos normalmente. O empezamos a sentirnos ya agotados. ¿No? La energía de enojo es una energía ¿no? de muy corto plazo. ¿no? Y es, si miramos neurológicamente, justamente está vinculado con miedo, con situaciones repentinas, con amenazas, con tener que defendernos y estas batallas no perduran mucho tiempo. No, algunos golpes me veo muy profesional con esto, ¿verdad? <risa> <risa> Mi papá era boxer cuando era en, en la universidad, él estaba en esto y enseñó a mis hermanos de hacerlo y yo observaba, ¿no? Muy interesada, pero un poquito curiosa cómo lo hicieron, pero ya los músculos no, no, no se recuerdan cómo se nota. Pero no queremos una energía ¿no? de corto plazo. ¿No? Y si contem incluso si contemplamos boxing, si es por enojo, no, no van a perdurar todas las rondas que tienen que perdurar. No se puede. Se cansa. ¿No? Y si nosotros queremos comparar el camino espiritual con algún deporte, lo más probable sería un maratón. Estamos aquí, queremos ¿no? llegar a una meta que es supremamente ambiciosa y de muy largo alcance, es la meta de poder ver todos los seres libres. De llegar a este punto. No solo de nosotros liberarnos, sino reconocer que estamos profundamente ligados con todos. Queremos transformar las condiciones para todos. Y en cierto sentido, en este camino, el camino de convertirnos en Budas, es como notamos al inicio de, de toda esta Paramita-Paramita, notamos que el fin de convertirnos en Budas es un inicio. Es ahí donde inicia el trabajo, ¿no? en cierto sentido. No que no hay trabajo ahora, no que está, no estamos intentando beneficiar a los seres. Pero este anhelo de ser de beneficio, impregna el camino de las paramitas desde el inicio y continúa dándoles vida y dándoles energía en el fin. Y hay un dicho de un gran maestro eh, del siglo XI, eh, que es Gampopa, 11-12, y Gampopa eh, del Tíbet, y Gampopa dijo que para iniciarnos en este camino necesitamos algún interés en el bienestar de otros. Para estar a, a todo lo largo de esta parte central del camino necesitar, necesitamos estar animados por este deseo de poder liberar a todos los seres. Y al fin del camino, cuando nos hemos convertido en Budas, no hay nada más que trabajar para la liberación de todos los seres. Así que es, una, es un camino ¿no? que queremos trabajar hacia cierto fin, pero entendiendo que llegar a este fin no va a ser playa. Lo que sí va a ser al fin cuando somos Budas y estamos trabajando para el bien de los seres, lo hacemos con una mente completamente llena de energía, de gozo, de claridad, oh, de amor, de compasión, ¿no? y moramos espontáneamente en un estado de estar beneficiando. Ya no es... Picar piedras es fluir perfectamente ¿No? pero si sí seguimos beneficiando a los seres así que nosotros estamos en un camino de tremendamente largo alcance cómo nos vamos a sostener cómo accedemos a una energía que podemos sostener ¿No? y otras otras palabras que podemos conectar con esta cualidad de esfuerzo gozoso y en particular algo que nos aporta eh, son dinamismo que nos da, da a nuestra práctica algo de, de vida ¿no? de empuje Una de las palabras en tibetano conectadas con esta cualidad que también podemos conectar con paciencia es la palabra yin Ru Yin es corazón Ru es hueso No que nuestro corazón se hace una piedra sino que tenemos corazón tenemos un gran corazón pero no está hecho de Puros tejidos así. Tiene hueso. Se sostiene. ¿No? Y es esta combinación que estamos procurando generar con esta paramita. La, el cultivo de esta paramita nos hace contemplar y aprender a acceder a una fuente de poder o una fuente de energía. Y contemplamos todas las formas en las que podemos dirigir esta energía. Todo lo que se podría hacer para los seres. Y de ahí aprendemos a sacar entusiasmo. Que es otra palabra conectada con esta paramita. ¿no? Que nos sentimos entusiastas. Y... Con este, con esta orientación de querer tener una energía sostenida, obviamente necesitamos saber para qué, hacia qué, ¿no? Porque una energía vaga, sin que no sabemos direccionar, se dispersa. ¿no? Y también lo que aprendemos con esta paramita que es Tener nuestro propósito absolutamente nítido y claro en sí aporta energía. Da justamente la direccionalidad, da el entusiasmo, y de ahí podemos ap aplicar esfuerzo. Y cuando contemplamos... Todos los fines hacia que hemos dirigido energía necesitamos reconocer que hay muchos fines que no valían la pena ¿No? y podemos decir yo fui muy diligente en conseguir oh, mi primer novia o novio o lo que fuera yo fui muy diligente no, que quizás tu, tu primer novio fue. Algo muy virtuoso, pero igual no. Somos diligentes con cosas que no merecen realmente la inversión de tiempo. Y estas metas no sostienen la energía. En este camino necesitamos un propósito digno de la totalidad de la energía que tenemos. Y algo que es tan amplio que podemos, donde quiera que nos encontramos, podemos estar trabajando hacia esta meta. En el camino de las paramitas, la meta es precisamente poder despertar completamente para ser de beneficio para todos. Ni también podemos retomar esta idea de un Buda como alguien que puede abarcar y ver todas las dimensiones de cualquier experiencia que surge. Y no estar peleado con estas dimensiones, poder abarcar todas las dimensiones. No, nosotros ahora vivimos nuestras experiencias y nos quedamos muy atrapados en una sola perspectiva y estamos luchando mientras si pudiéramos, pudiéramos nada más realmente abrir la mente pudier, podríamos ver que no tenemos por qué mantenernos viéndolo así ahí infinitas dimensiones que también podemos estar contemplando. Y al contemplarlas, encontramos modos de transformar las situaciones. No es nada más para poder aguantar situaciones difíciles, aunque a veces esta también es una habilidad que necesitamos. Y cuando nosotros contemplamos un propósito que nos podría movilizar nuestras energías internas no puede ser un propósito que, que, que suena bien o son meras palabras. ¿No? Si decimos, ah, me motiva o mi propósito es convertirme en un Buda, si no creemos realmente que podemos ser Budas, si no estamos seguros que esto existe, si no sabemos exactamente qué es, esto no no nos va a llevar donde queremos que nos lleve y no nos va a sostener. Tiene que ser un propósito real, que realmente internalizamos. Y por esto podemos empezar con esta idea de ¿qué es el tipo de persona que yo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Quién quiero ser? Y ahí reconocemos que cuando tenemos esta visión muy clara, hay infinitas cosas que podemos hacer en cualquier momento para convertirnos en esta persona. Podemos estar ajustando nuestra motivación. Podemos estar detectando cómo, está, cuál, cómo es nuestro diálogo interno sobre una situación. Cómo nos estamos hablando. Cómo internamente estamos juzgando a otros. En qué luz le estamos viendo qué tan generosos estamos siendo con nuestras observaciones, qué tanto estamos siendo atentas a nuestra conducta para cuidar que no dañamos, qué tanto, etc. Continuamente podemos encontrar alguna manera de incorporar el momento actual, la experiencia y situación que nos rodea en motor en este camino y esta cualidad de energía de yo quiero yo sé que el tiempo es precioso es transitorio esta oportunidad es totalmente pasajera incluso el Buda fallece deja su cuerpo claro que yo también y no sé cuánto ¿No? y yo veo que hay hay hay posibilidades para mí Sí, soy esta persona extraordinaria y esta persona totalmente ordinaria. Y en cualquier momento yo tengo esta opción de ver desde dónde voy a actuar. ¿Sí? Y cuando empezamos a animarnos con las posibilidades porque las vemos, entonces la práctica toma vida. Y se impregna de energía. Y podemos nosotros mismos empezar a generar esta energía al quedarnos fascinados con la, con, con, con la visión de, que tenemos de lo que podríamos ser. Esta idea o visión de lo que podríamos ser es una manera de hacerlo. Como complemento, también es el reconocimiento que hay sufrimiento y mucho en el mundo. Y que hay mucho que se puede hacer todo el tiempo. Empezando con yo capacitarme con más sabiduría, con más ecuanimidad, con más generosidad, con más ética, con más paciencia, para ser alguien aportando algo al mundo para que haya menos sufrimiento. Una persona más que está realmente deshaciéndose de mala voluntad. Esto en sí es una aportación. Y esto, al tener el valor de mirar el sufrimiento de otros, abrir los ojos al sufrimiento que hay en el mundo, con esta determinación que yo voy a hacer algo al respecto, y estoy haciendo algo al respecto, indirectamente. Quizás también a veces directamente, pero continuamente, indirectamente, estoy haciendo algo al respecto. ¿No? Y justamente las paramitas son, sobre todo las que hemos explorado hasta ahora, son instrucciones para estar continuamente haciendo algo que finalmente aporta a un mejor mundo. Más generosidad, menos daño, menos represalias, más capacidad de, de transformar situaciones difíciles en combustible para amor y compasión, mejor. Y cuando contemplamos esto, empezamos a ver, yo realmente puedo usar cada momento para ir despertando. Cada momento está lleno de posibilidad. Tomamos fuerza de compasión, de contemplar el sufrimiento de otros, nos inspiramos con la belleza de la visión que nos inspira de cómo podríamos ser y cómo queremos ser. Y esto da da energía. Y hay algo también que estamos con esto de querer prender una chispa en nosotros. Una chispa atrevida que piensa que, que no podría ser. Y yo lo voy a hacer. Y, y, y, quizás, y quizás va a ser. No, no, no, no, quizás va a ser. Yo lo voy a hacer. Ahí tomamos esta chispa y la cuidamos. Hasta que dentro de nosotros está prendida una luminosa mente determinada. ¿Mm? Y con esto vamos... No solo generando energía, sino aprendiendo a sostenerla. Y aquí es justamente esta, esta este factor que tiene que ser una energía que sos, se sostiene largo tiempo. Algo que nos puede volver a animar. no Porque si la energía va bajando, como la... Volvemos a subir ¿no? y aquí cada uno tiene que aprender cómo inspirarse, cómo mantenernos animados e inspirados ¿no? y otra vez no con enojo, no no con una energía que, que nos crispa los nervios. ¿no? sino con algo que ahí está, ¿no? presente y activo. Y curiosamente, cuando exploramos esta paramita, eh, necesitamos eh, poner un poquito en otra luz todas las enseñanzas que podemos haber escuchado de deseo. ¿no? porque en esta paramita sí se valora la pasión, una pasión que nos anima con mucho entusiasmo, ¿no? con energía, y hay, hay que, como hay que como navegar con cuidado la diferencia entre un deseo basado en carencia, donde pensamos que vamos a sentirnos satisfechos cuando adquirimos lo que nos falta, porque este deseo no brinda satisfacción, y aunque deseo es un motor a que acudimos muchísimo, la sociedad más o menos... No usa esto como su combustible. Pero esta pasión no es una pasión que solo se puede lograr, solo se satisface adquiriendo algo que le falta. Es una pasión que le gusta hacerlo. Le gusta hacerlo. Uno se siente apasionado de hacerlo. Y se compara justamente con juego. El juego. Cuando jugamos, la mayoría de los juegos hay alguna meta. Pero si niños están jugando en algo, y de repente un adulto viene y dice, Ok, pueden jugar hasta 10 minutos antes de llegar a la meta, los niños van a decir, ah, entonces yo no, no voy a jugar. Siguen jugando. Se quejan un poquito, pero siguen jugando. Es el deleite de jugar. Y también hay otros juegos que nos encantan, que no necesariamente tienen alguna meta. ¿No? El juego... Que, ¿no? que, que podríamos hacer, y otra vez hacer, y nos apasiona. Y literalmente se, se compara la, esta, este entusiasmo, este esfuerzo gozoso, con este elemento de pasión. Pero una pasión que sabe que vale la pena hacerlo, aun si no gano. ¿Vale la pena hacerlo, aun si no llego a mi meta? Lo quiero hacer porque lo quiero hacer. ¿Mm? Así que es, es una combinación interesante de orientarnos hacia una meta, pero saber que cada paso vale la pena. No es solo la llegada. ¿Mm? Y cuando, cuando contemplamos este elemento de pasión, eh, necesitamos también eh, juntarlo otra vez con, con una, una forma de, de meta virtuosa que no estamos apasionados por coleccionar um, coches miniaturas o... o no, no sé... vidrio azul. O... que nos puede apasionar. Sí, nos puede apasionar. Pero... no es virtuoso. No, no nos lleva realmente a ningún lado. Realmente. Y aquí, cuando contemplamos... Una pasión que no está construida alrededor de carencia es un gusto por hacer algo porque vemos su profundo significado. Vemos su increíble belleza. Nos anima, ¿no? nos hace sentir que, ok, sí, yo, yo quiero esto, yo quiero estar en esto. ¿Eh? Y junto con esta pasión necesitamos otro elemento que, eh, que es clave en cualquier camino espiritual y esto es el elemento de compromiso. No una pasión que lo vivo mientras está presente. Pero luego cuando he cambiado de canal o de idea, ya se me fue. Este tipo de pasión hemos tenido toda la vida. Aquí, en esta paramita, también hay este elemento de que yo lo voy a hacer. Yo me comprometo. Por esto, perseverancia es una de las traducciones. Y también diligencia. Este elemento de que yo me comprometo. Y una de las cualidades de un ser noble es justamente esta cualidad de saber comprometerse. Y aquí una distinción entre saber tomar un compromiso, que todos sabemos tomar compromiso. Ah, sí, cuente conmigo. Y realmente sostener el compromiso, realmente cumplir lo que nos comprometemos de hacer. Y la primera moja, que fue la quien crió el Buda, eh, la la citan diciendo algo que atribuye al Buda, que es que un ser noble cumple los compromisos que ha tomado y no toma compromisos que no va a cumplir y ahí este elemento del compromiso también incluye saber decir no si no vas a si tú sabes que no sé si voy a hacer esto entonces de no levantar la mano y si levantas la mano es porque sí lo vas a hacer este Esta cualidad de, de, de ser una persona comprometida con las metas que uno ha aceptado de perseguir. ¿no? Y si contemplamos, yo creo que esta cualidad de estar comprometido, de tomar, de comprometernos, con realmente comprometernos con algo, eh, sí... Suele ser un reto. No es tan fácil como quizás quisiéramos que fuera. Y es interesante en nuestra vida personal, ¿no? o en nuestro caso personal más bien, preguntarnos qué tan comprometido o comprometida soy con mis propias metas. Soy una persona que, que se compromete o, o tengo dificultad en realmente comprometerme. Y los compromisos que yo he adquirido o he, he, he aceptado, ¿qué tanto los los cumplo, los sostengo? Y yo creo que si consideramos ¿Cuáles son los obstáculos de realmente poder convertirnos en personas confiables? Que si nos comprometemos, las otras personas pueden confiar con nosotros que vamos a hacer lo que decimos. Un obstáculo, a veces, yo creo, es que tenemos un miedo de fallar. Sentimos que no vamos a poder. No vamos a estar a la altura. Y no queremos ver nuestro propio fracaso. Y por lo tanto, no intentamos realmente. No tomamos compromisos o no seguimos ahí intentando, intentando, intentando. Y ser una persona comprometida o tomar compromisos y sostenerlos no necesariamente indica que estamos exitosos en, en lograr todas las metas. Quiere decir que no soltamos el compromiso en un momento en que se nos parece muy difícil o, o, no sé, muy incómodo o nos está costando demasiado. Sino tenemos esta actitud de que yo voy a seguir intentando. Quiero seguir intentando. Y sí, a veces, y es, un, es una observación que cada quien puede ver en su caso si, si es relevante o no, que traemos de un lado inseguridades en nuestras propias capacidades y junto con esta inseguridad hay este elemento de... de de la reputación o de cómo nos van a ver si intentamos algo y después no, no se da en las relaciones. Por ejemplo, no queremos arriesgarnos demasiado para protegernos y, ¿no? y esto sí es muy común que, que hay personas que, que, que, como que les cuesta comprometerse y, y escapan al último momento y, y si sí es, es algo que sucede, ¿no? También, otra, otra consecuencia de, de este rollo que tenemos con compromiso es que terminamos con mucha mediocridad en nuestra vida. Porque no, no emprendemos algo que nos va a cuestionar demasiado. Nos mantenemos dentro de lo que ya sé que puedo hacer y no, no voy a aceptar algo más porque no, no sé si voy a poder. ¿no? Y con esto llegamos a, al juego de obstáculos que creo que voy a... Mencionar ahora en breve y lo dejaremos para otra ocasión, explorar más al fondo. Y hemos visto todo, todo lo complicado que es siquiera traducir la palabra. Y muchas veces en la presentación abordamos del ángulo de lo que no es. ¿Qué es el opuesto a esta cualidad? El opuesto es la pereza. La pereza es el obstáculo y es el contrario a esta cualidad de esfuerzo gozoso. Pero aquí pereza entendemos un poquito diferente. Pereza lo que normalmente consideramos pereza, que es como flojera que ada, ah, flojera, lo haré mañana. No, no ahora no, no, esta pereza. ¿no? Una segunda forma de pereza es de estar muy ocupados, ¿no? de continuamente estar eh, muy atariados y muy apresurados. Y ahí estamos en, en muchos casos, estamos intentando tener energía no internamente de nuestra satisfacción de estar haciendo algo significativo o de apasionarnos por lo que es ¿no? la belleza de este camino. o No pasión, no, no meta, no compasión, no propósito significativo, sino estímulo. Dame algún estímulo. ¿No? Y podemos notar que a veces, cuando estamos cansados, agarramos muchos estímulos intentando otra vez subir la energía. ¿No? Con esta paramita, estamos realmente intentando sacar energía de otro lugar. Y esto, esta forma de pereza es un obstáculo en, en, en el desarrollo de todo el camino y cómo trabajamos este obstáculo justamente con esta paramita del esfuerzo gozoso. La tercera forma de pereza es lo que podemos llamar derrotismo, ¿no? que incluye desánimo, ¿no? que incluye... También incluye esto que, ah, yo no voy a poder, eso se me hace muy difícil, ah, es muy complicado, ¿no? Como es entre, como un toque de bajo autoestima o duda, o nosotros mismos como medio convencernos que no vamos a poder, ¿no? Un poco de menosprecio hacia nosotros mismos. Y también ciertas depresiones situacionales, no depresiones clínicas, algunas como que bajones más bien. ¿no? Y aquí, antes de, de cerrar, solo quiero también hacer una distinción entre el esfuerzo gozoso. Y la determinación y la diligencia de esta paramita y insistir, insistir, insistir. Y si dentro de esta paramita se considera que puede haber ciertos proyectos que finalmente uno se da cuenta que esto no se va a dar. Esto sí puede pasar. No Esfuerzo gozoso no es insistir cuando es muy obvio que que no, que has estado intentando, de no pensándolo y hablándolo y contemplándolo durante mucho tiempo, intentando esto y cambiando de gente y otro equipo y otra configuración y otra forma. Y, y, y na, finalmente tú ves que no está funcionando. ¿No? Puede, esto contempla que finalmente puede ser que, ok, esto no se va a dar. Y con esta paramita, no, no quedamos ahí en el desánimo, sino que, ok, hay una infinitud de maneras de continuar aportando sencillamente buscamos otra ¿no? otra vez accediendo a esta energía soltando lo que ya has estado picando piedras y esta piedra sencillamente no, no se va a romper está hecha de diamante mejor véndela y vas a trabajar en otra ¿no? de hecho ya no piques esta piedra por favor porque vale más cuando es grande, ¿verdad? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque nosotros vamos en, esta en este camino sabiendo que tenemos incontables recursos que podemos estar aprovechando para estar creciendo y aportando. Y con la siguiente paramita que vamos a estar considerando, que es la de la meditación o la concentración, vamos a ver que esta paramita de esfuerzo gozoso no implica tener muchas tareas. Puede ser que nuestro esfuerzo gozoso termina generando proyectos, pero sabemos que la meta es tan vasta, las maneras de continuar en ella son literalmente tan abundantes que no tenemos literalmente que estar haciendo nada más que estar meditando, y seguimos realmente avanzando, avanzando en cultivar las cualidades que vamos identificando que queremos tener, queremos impregnarnos con ellas. Así que yo creo que quizás como una tarea, eh, podemos darnos, eh, tomar esta óptica de qué son las formas de pereza que podemos identificar en nuestra vida e irlas identificando como pereza para ver en qué andamos y cuando nos encontramos ahí, acordarnos. Esta vida es corta. La oportunidad de vivirla es sin, sin precio. No la quiero desperdiciar. Y retomar contacto con lo que nos inspira. Y si hacemos esto, ya estaremos practicando la paramita del esfuerzo gozoso.